La Culebrita Perro cansado. el armadillo ¡Changuito! La tortuga. Los frijolitos pintos. Grave loco. El jorongo. altas ¡Guitas! pinta. El piojo y la pulga. el cafetal caballito La tijerilla Pajarito verde. Los enanos. el guajolote La Serpiente. muñeco de carnaval chachalaca Los matlachines medida